Hola, hola. Vamos a con Franco que vamos a jugar al Final tan Freddy ahora que se viene Halloween. Sí. Me da miedo este juego. Mi tía Pochola murió jugando este juego. Así que bueno, este video es homenaje a mi tía Pochola. Podemos ver que hay un poco de luz ahí atrás, pero... Sí, bueno, pero es, es la claridad. No podemos matar el día. Así que bueno, en algún momento se podrá el humano podrá matar el día y será la oscuridad eterna como es el sueño de Junior Buroncle. Bueno. ¿Ponés el juego, por favor? Sí. vamos a jugar? Les digo que próximamente haremos más partes Si es que Dios está disponible o que tenga que jugar solo yo solo, alta vida, Pero no importa. Acá dicen que necesitan una familia de pizzería, que trabajen, que llamen ese número. Y bueno... Llama, llama, llame ya, llame ya. Bueno, ya asistimos al trabajo. Segunda noche. 12 AM. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá tenemos o que prender al luz por si hay alguien y ahí cerrar las puertas. Ahí, suena. ahí nos llama Susana. Mira, ¿Qué, ¿qué pasa? Ahí vemos qué es lo que pasa. Mira. Corre la mano que no veo. Ahí nos cerramos. A a ver, a ver. Ahí, nos y ahí suena la cornetita. Bueno, los animales... Los Están ahí esperando algo. No sé bueno, qué esperarán. Pero... Uno tiene una guitarra, otro un pastelito y otro un micrófono. Contá, vos que sabés contar las historias de los personajes. Bueno, Moni era un conejo que una vez comió el jugo B8, ¿se acuerdan del B8? Bueno, para los más viejos. Y bueno, tomó y lo agarró. ¿Cómo explicarlo? Sin que suene tan burdo. Diarrea, cagadera. <risa> Y eh, bueno, este y se volvió animatrónico <risa> Chica, era era Carmen Barbieri Porque tiene la cara de pato igual que Carmen Barbieri Pero bueno, este, se convirtió después de todo lo que le hizo el hijo Federico Valls dijo, bueno, lo volvió animatrónico y mató gente ¿A quién tenemos? Freddy Freddy, bueno, dijo, yo quiero ser como el Freddy de las pesadillas Pero no quiero aparecer los sueños porque yo cuando duermo quiero dormir que dijo hijo bueno, de a aparecer cuando estén uh -huh. todos despiertos porque lo divertido es matar a la gente cuando uh -huh. está despierto uh -huh. Uh -huh. Foxy y bueno, Foxy era un zorrito que ¿no? una vez eh, caminaba por la ciudad de Buenos Aires hasta que le agarró el pro ¿Sí? y, lo, y lo convirtió en lo que es ahora ¿no? un animatrónico malvado bueno, estamos acá en el área de cena vemos, vemos muchos conitos ahí creo que comen conitos pero ahí les ponen papas frita, sí. Una cosa, ¿y la historia de Golden Freddy se sabe? Hay muchas versiones Se dice que... Se dice que Golden Freddy vino de fuerte Apache En el año 95 Traído por la ola rumana Que invadió Argentina en ese año Así que Golden Freddy en realidad es rumano Nacido... ¿Cuál es la capital de Rumania? Creo que era Ucrania o Nicaragua, no sé, no me acuerdo bien. Pero bueno, lo pueden googlear y van a encontrar que todo lo que digo es absolutamente cierto. Bueno, hay que prepararnos para el terror, así que prepararnos. Diego va a estar preparándonos. Bueno, somos el área digna. Nos queda 70%, los animatrónicos creo que están por acá. Y ahí vemos, están tranquilos, expectantes Falta que sean las 3 de la mañana Bueno, dijeron las cámaras Bueno, vamos a la cámara 3 No pasa nada Vamos a la cámara 5 Un esqueleto por ahí Ahí hay un esqueleto Hay una historia de ese esqueleto Dicen que eh, el en el en año 75 En el barrio de Godzilla, en Japón <risa> Se formó este esqueleto pensando Crear a Godzilla, porque Godzilla la ciudad de Godzilla se llama Godzilla por Godzilla mm. Así que bueno, y crearon este esqueleto pensando en Godzilla Pero dijeron, no, es muy chiquito, no llega, uh, qué sé yo, y bueno eh, le, di, Dijeron los japoneses, le podemos boni. dar Sindor pero hey, no. mira ya. Bueno, acá viene Boni A ver si alguien más se fue Bonnie que está ahí mirándonos Bueno, no sé bueno, no nosotros sé. lo estamos mirando No sé ni de ahí. ahí está El Bonnie solo está por ahí, me parece Sí, tal. Bueno, estamos acá. No hay un sonido muy fuerte, por lo cual no voy a poder escuchar cuando se acerque. Pero bueno, estamos acá. Las cámaras 54% tenemos que evitar que se, que, nos, que se nos acabe, perdón. Pero lo que pasa es que hace poco estuve en Dinamarca y, y pasar del danés al castellano es muy complicado. Este, pero bueno, seguimos. Ahí sigue Bonnie mirando. Bonnie, Diciendo. Ahí está Bonnie. Diciendo hago? ¿Te mato o no te mato? Esa es la cuestión Porque Bonnie <muchas> era un actor shakespeariano también <muchas> Leía mucho Shakespeare y paturucito y mirá, uh, Se va. apagó la luz ¿Quién Bonnie la desapareció, la luz? parece es No, mm. está no, anda en las cámaras Vamos a tener a que ver, salir un ahí. poquito por acá no, no está. Vamos para el otro lado a ver. Tampoco está mirá. Dale, rápido. Bueno, ¿dónde, no está, está? ¿dónde está? ¿Dónde está Bonnie? Ahí ¿No está? No está Acá tampoco está Vigila, no vigila la puerta, la puerta Ah, no está No, la puerta de la derecha, la puerta de la derecha Cérrala, cérrala ¡Cérrala! No Cérrala por las dudas Entonces, Cerramos la puerta Vamos a buscar a Bonnie, que debe estar por ahí, escondidito Quien nos matar? ¿Está ahí? Sí, ahí sí, está estoy. Viene por la puerta de la derecha Creo que se fue chica Mi intuición ¿Se fue alguien más? A ver, Franco, si tiene razón No, no siguen todos ahí Siguen todos ahí Entonces tenemos que enfrentarnos a un animatrónico Que está ahí Creo que Bonnie es el más uno de todo el juego no. Bueno, estamos por acá, vamos a pasearnos por acá el mouse bueno. está medio complicado con el clic mm, no pasa nada sigue ahí Bonnie es Bonnie? Sí, es Bonnie bueno le veo las orejas porque se la cortaron bueno está por acá bueno dale, seguimos sí. son las 4 de la mañana y todo el mundo bailando y todo el mundo bailando uh ahí está, Está la cámara de abajo, la cámara de abajo Ahí está. viene uh, cerrada la puerta. Uh, ahí viene. No. Ahí está cerrada la puerta. Vienen por el lado eh, de la izquierda. ¿no? Chica, chica, chica, chica, chica. ¿Dónde está, chica? Uh, ¿viene del otro lado? Sí, sí. Cerra la puerta, cerra la puerta. Cerra la puerta. Ya, ya. Está cerrada. le cerrala! ¡Está cerrada! el, el clic no anda muy bien del mouse, así que esto dificulta dificu hace difícil el juego. Perdón, es que mezclar danés con castellano. Eh. Se escucha una risa de fondo, es nuestro canario Twitty, que está acá. Hasta chica? A ver, ¿dónde está? No sabemos chica, no sabemos dónde ahí. está. ¿En la 7? Sí. sí, Se nos está acabando la batería. Son las 4, nos falta dos horas para terminar. Se fue Bonnie creo Igual se nos está acabando la batería Oh, uh, creo que vamos a perder Uh, no, vamos a perder por la falta de batería Es de este lado, ¿no? Aquí están uh, a ver. Ahí está, oh, está, bien, está, bien, está, bien, está bien. Se lo ve ¿Preparados? Se viene Freddy 5, 4, 3, 2, 1 Voy, voy, voy Viene, viene, viene Freddy viene ¿qué hora, ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No nos aparece la hora Y... ¿Qué pasó? Parece <risa> uh, nos... uh, pareció perrito Bueno amigos Esto ha sido todo por el día de la fecha Seguiremos con más videos jugando a este espectacular juego Espectacular juego Final Freddy Disculpen mi... Pero el danes me cuesta, así que bueno El danes me no cuesta, entonces me debe escribir Nos vemos Bye bye <risa>